Y hola amigos de YouTube, estamos aquí de nuevo en Todo capítulo 8. Y bueno, estamos ahí buscando a Eva que desapareció rápidamente para hacer algo que yo sí me acuerdo de esto ya. Pero no me acordaba que él le había regalado el conejo, el conejo el hornito rinco. También la bola esa. Mírala, mírala, mírala. Eva, date la vuelta. Neil. Sé lo que planeas hacer, sé que lo sabes. así ¿Ah, bueno, yo sé que tú sabes lo que... Yo los. Bueno, nuestro contrato es a la luna. La única forma de hacer que eso pase es si yo ni la motivación para ello. Pero si eso implica borrar a Raibers... entonces ¿qué sentido tiene? La razón por la que quiere ir a la luna es para reunirse con ella porque ella murió. Lo sé. Estamos legalmente obligados por el contrato es decir, es precisamente, a Pi el contrato. No escogí ese trabajo para hacerle sentir miserable a Eva. No sé tú, pero yo me apunté para ayudar a los que no se puede a morir felices, yo también, y me gusta ese trabajo. Pero si vamos directamente en contra de nuestras obligaciones de guerra, vamos a terminar en el suelo. Apelaremos. Sabemos que yo sería feliz de no ir a la luna. ni siquiera sería feliz con un montón de tangentes alternativas a la vida mil. No estamos aquí abajo a Dios. Nuestro trabajo es darle lo que él pidió. Pues ocurre que nosotros sabemos lo que él quiere mejor que él mismo. Mira, eso sí mira. Solo me arriesgo a pelear a raider, pero creo que en ella. ¿Ya querés decir con el La estás borrando. Además, voy a compensarlo. ¿Compensarlo cómo? Nos estamos, qued Nos estamos quedando sin tiempo. Solo confía en mí. Uh -oh. La la que me empujó del piparo. Oh wow. Uff. Uff. Acabas de. A ¿Abusar de tus padres no desactiva por completo mis controles, Eva? ¿Trampas? ¿En serio, Eva? Solo trata de ganar tiempo. Cierre, es preciso para avisarme. Oh, wow. Se convirtió en una cosa de acción. Esto ahora. ¡Wow! ¡Wow! Eso que está haciendo un material es muy caro. ¿En serio? Estoy de pie, espera que termine. Oh, vete al infierno. Mira, no me va a salir de esta cosa y desconectarte. ¿Realmente te refieres a estacionar sus recuerdos tal y como están? Déjalo, por favor. Esto no, no llevará mucho. Ugh, otra vez no. Sus. Oh, ven y encuentrame al final del pasillo. Oh. Oh, me estás tomando el P. ¿Te parece un chiste esto, Eva? Cielos, no solo no so, son Evan Zombies, son zombievas. <risa> no se sé el si que es, estoy armado. Eh, Bueno, eso lo puedo hacer para disparar. Oh, ok. Oh, no... No. Quita, quita, quita, quita. quita. Uff, esas cosas sirven para Evan después de. A los enemigos ricos, sí, sí. A bloquear. No, pero. No, oh, déjame, déjame. Dios. Ah. Corre, corre, corre, corre, corre. Arriba, abajo. Arriba. No. Bueno, pero se repitió eso, ¿no? ¡Molas! ¿Y ahora? ¿Esto se queda en Indiana Jones? No. Pero... Pero, bueno. Pero... Todo esto va en círculos. Sí. Oh, ah, con esto. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? Uf. Uff ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Y de recuerdos. Están junto a los recuerdos. Oh. oh, hola, Nini. ¿Me feo? ¿Qué? ¿Soy idiota? No me digas, somos los únicos aquí. Escucha, lo que creo que. Lo que sea que estés haciendo detente Tal vez no sepamos lo que ella ni quiere, pero sabemos que es lo que no quiere. Y lo que no quieres es exactamente lo que se está acelerando. Ya está hecho, Neil. ¿Por qué no sales ahora? Wow. Eva es cruel. Con tal de conseguir su objetivo, hace todo lo posible. Ok, todo esto está normal. ¿Qué le has hecho? Relájate, solo estoy en otra parte. <risa> ¿Sabes? Una cosa es de que mis controles para hacerme comer aceitunas. Pero ahora te has pasado de la raya. Lo siento, pero no llegaremos a mesa nada si sigues siendo el recuerdo. Este, en ese momento, esta es la única manera. Solo te pido que confíes en mí. Así que por favor, cámate y espera aquí Entonces suéltalo de una vez ¿A dónde vas? Hay una última cosa que debo hacer Te Teatrera, no hay necesidad de visualizarlo por una puerta ¿Por qué tanto me lo drama, Neil? ¿Por qué lucho tanto por esto? en el tiempo Nada, ir también Oh Dios Todo va a salir bien, hombre Solo date la vuelta Ok, ok Hey, hey, Qué sos shh, shh. No, no va a estar, no va a estar, eh. Hola, no. lo siento, chico, ya está hecho. Música sentimental. Ah. Vamos a ¿se quedar las mejores mesas. Son todas iguales, cielos. Nah, yo vi tiene la razón. Yo vi las que están cerca de la piscina, vuelven mejor. Totalmente, la que de aceitunas, solo a unos pasos. Ah, aceitunas. ¡Viejo! no me acordaba que lo revivían. Wow Salvo no lo justifica. Siempre puede encontrar otra Neil, Pero solo tendrá un hermano Vamos, estamos estorbando Y aquí viene la música ¿Se acuerdan de la caja musical esa? Ay. Up, I can't step into the spotlight. She said. Un astronauta Se me tiene guardado esto A mí me parece que siguen los mementos antiguos, o sea, de la flor, por ejemplo, como estoy sentando. Pero siento, aunque sé lo que va a pasar, me siento un poquito apagado con esto, pero sé lo que va a pasar. Uff, era. Sí, no me acordaba de esto para nada. y hermano se es hace famoso y mi pariente y todo eso. NASA. Okay. Al final lo logró, ¿eh? <risa> Parece sorprendido. ¿Qué pasa con si siempre tenemos éxito porque somos geniales? esto no es un éxito. ¡Anímate! estamos en la NASA. No nos queda demasiado tiempo, ese, eh, al menos si hemos una ojeda. Por aquí se fuermos por acá. Por favor, espera aquí. enseguida vendrá alguien y le diera. Si quiero una guerra, recuerdo. Qué patético. Todo, esto. Todo esto por solo una chica. ¿Sabes qué se sonía Qué patético. Todo esto solo. Solo por una chica. Ah, sí, me gusta. Es cuando de tenerte de regreso. Sí, sí. No un, un momento de recuerdo. A la luna. La historia de un soviete que intenta convertirse en un astronauta. Me no voy a dar por yo igual. Es... No puedo creer que que esta que ya vendiera esto no se es mueve al niño ok tenemos el fragmento necesario vamos por aquí o por allá aquí hay que cuatro guardas ok tenemos que subir por aquí eh, soy yo este sensor es más pequeñas por dentro piso 1 aquí donde estamos en serio Episodos 2 eh, 2 Este es el centro de control de misiones Uff No hay mucho en este momento, pero algún día les voy a dar funcionando en vivo Como que espera ver el saldo en la pantalla, no está aquí hey, ¿qué? Paso 3 ahora, vamos. Espero que la NASA tenga, real tenga mejores sensores, la NASA real tenga mejores sensores. Y aquí está la centrifugadora. Si tiene suerte, tendría a aprender a odiarla. Ah sí, la cosa se que gira. Tampoco está aquí. ¿De qué estás hablando? Vamos, no queda mucho tiempo. Falta un fragmento de memoria más Que estará en el piso 4 supongo La aún está más de podemos verla desde aquí Uy, esto no está bien Quizás nos hemos dejado algo Tienes que mejorar tus datos de comunicación Wow, sé. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? La punta y el final de la lanzadera. Estoy de acuerdo. Oh, qué lástima que... Qué lástima me dan que lo, lo que me puede ver en esas partes Pues sí, sobre todo en ese terrible todo. Cero cuando terminen y ya no aparecerá la misma. Sí, es una cuestión única. Ok, ya tenemos las cuatro piezas. Vamos al piso 1 para irnos por la puerta. No? Vamos acá. Sí, era por esta puerta de acá. Bien, ya se abrió. Me pregunto si la masa real se parece a esto. Probablemente no. Está construida a partir de la ciudad de Yori. Ah, sí, una wiki de hechos reales y cuantos edades personales. Es raro, ¿no? Oír pájaros sin no ver ninguno. Lo siento, Neil. Pensaba que sería posible. ¿Qué? Y esta es la sala de recreo. Esta es la vida, especialista de misión. Encantado de conocerte. Al menos entre la NASA supongo. ¿Quieres que al final lo consigue? Incluso si lo hizo unos pocos años bastarán para. No bastarán para estar su Es que vamos a el último enlace entonces. O debería perderme el final. ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el tiempo? No, no lo sé. Ah, aquí está la nueva... nuestra nueva recluta La <risa> ¿verdad? Me alegra tenerla a bordo Hola, soy John Buf... Casi creía que ya no... ¿Pero qué? ¡Eva! Pero... la borraste <risa> No, te lo dije, solo la moví lo que ya se consumido no de unas cosas suya. Pero es, en este modo, uno basado en información pública y así de Johnny. Como el se revela como persona personal portugués dominio público, todo viene de Johnny. Pero incluso así, eso, eso solo aumenta las probabilidades. ¿Cómo se ve que iba a funcionar? No lo sabía. Podría haber ido muy mal, ¿lo sabes? Nunca te ha gustado correr riesgos, ¿sí? Nain. Digamos que he ganado esta ronda. Aún tenemos estos cascos de sobra, ¿verdad? Yo necesito algo de compañía. Qué buen final. La música de este juego y la música me encanta, de verdad. ¿Eh? La música... según parece muy repetitiva en mi opinión cómo se llama alguna ¿Cómo el nombre? Se llamaba para river un principio recuerdo también Joder. Joder. Joder. Joder. Ahí estáis. Vosotros deberíais descansar. Mañana es el gran día. Yo también quiero hacer una semana de papá. Algún día, hijo. Tal vez lo logres. Meh. <risa> ¿Sabes? Mi hermano va a empezar a su estar sufriendo. Wow. Sep, una vez que yo libro sobre eso también. Vamos a opinar un poco más sobre tu mensaje. Tal vez tenga que cambiar después de todo. Deberías haberlo conocido cuando íbamos a la escuela juntos. Lo juro. mi tío no descansaba. Le sigue intentándolo e intentándolo. Era como si tuviera un objetivo. ¿Crees que lo lograré? Ah, y tú? No. Con no su forma de ser no creí que tuviera éxito. Pero supongo que me equivoqué. Eso es lo mejor, ¿no? Sí, me alegro por ellos. Hey, Dr. Watts, ¿verdad? Gracias por dejarnos entrar. Sí, sí. Eva fue el que le pidió. A ver, ¿por quería ir a la luna? Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Digamos que fue una perseverancia que al final salió bien. ¿Puedo subir, no? ¿Puedo acabar con esta Sabe, anoche pensé que perdíamos a en inúmeras ocasiones. Creo que aguantó conscientemente sí. esperando a ustedes. Bastante parecido entonces. Espero que ya valiera la... la pena la espera. Vaya, estoy vaya, superás esperando. Creía que habría una buena vista. Lo suficiente como para contar el, el tráfico. Claro, ojalá fuera real. Bueno, eso es todo. Por todo lo que hemos trabajado. ¿Listo para iniciar? Sí. Venga. Bueno. Eh, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Me vas a empujar al borde otra vez o no? Probablemente. Pero a la vista vale la pena el riesgo. Vamos. Porque algún día voy a ser amigo de una de ellos Al final que tantos hemos esperado. Vale, Ania. Ay. Dice que vaya en silencio, pero es que no se no puede comentar mucho. el final escrito por can Rivescow Desarrollado por Can Rives Gao Lany Lily 3 bueno chicos hasta aquí parece que ha sido esta serie parece que vienen más cosas ahora sí Vienen más de Moon. bueno chicos al parecer hasta aquí ha llegado la serie me gustó mucho hacerla bueno ahora sigue la segunda parte pero creo que voy a hacer una serie de spin-offs que hay dos hay tres spin-offs pero voy a hacer dos que son minisodios de de de Nili, y, y... No me acuerdo de la, el nombre, Rosalén. En su compañía, creo que son porque es la más simple, es la compañía Y luego voy a empezar con Finding Paradise. Es que si es tan buena como este, de verdad creo que voy a salir llorando. Porque con este no lloré porque ya lo había hecho antes. Voy a mantenerme aquí. No voy a cortar el video aún por si hay escena post crédito, pero no creo. Así que vamos a esperar. O oh, creo que se puede saltar. No se pueden saltar. Voy a a esperar a ver si hay algún post crédito o algo así y bueno comentarles las gracias ya somos más de 30 suscriptores ya somos 31 32 no recuerdo mal un juego de free games compañía bien bien para los juegos indie de 10 no hay escena post crédito ahí está post -credito? perfecto Tumbas, tumbas. Aquí está. Gracias, ahora machados Ahora no puedo creer que yo ni le haya conseguido la casa de Lilias y sin más. Eh, ¿a quién se le iba a dar? ¿A nosotros? Terrible va para entierros, por cierto. Si hay un terremoto acabarán nada entre los peces. Demasiado pronto para esas bromas Nah, nunca es demasiado pronto. Bueno. Cuento una llamada de nuevo. Hola, aquí va. Vamos en camino. Nuevo paciente. Nuevo paciente. En marcha. Aquí anunciaron la segunda parte de este juego de 2011. Si sí, no estoy mal. Eh. Ok. Este juego de 2011 sacaron la parte en 2017, la segunda parte. Episodio 1 de a la Luna. Completado. FreebillGames.com. Voy a conocer a FreebillGames para tener más noticias. To The Moon, a sonora original, disponible y freebill. Super 8% de banda sonora. Serán obras genéricas. Tengo la edición esa de banda sonora. Así que, bueno será hasta aquí, y gracias por haber estado esperen pronto la segunda parte que ya estaré subiendo dentro de poco y también quiero que ahora mismo seguiré grabando porque no tengo sueño y creo que ya grabaré los minisodios así que bueno, gracias por haber estado aquí y hasta la siguiente me encanta el final de nuevo me intento recordar mi época de 2014 bueno, hasta la siguiente